Bueno, buenos días, gracias por, por venir. Eh, bueno, os hemos convocado hoy porque es nuestro, nuestro último día en, en el ayuntamiento, nuestro último día de gobierno y como organización. Queríamos poner en valor pues, el trabajo que hemos hecho estos cuatro años de mandato. Queríamos empezar agradeciéndole a nuestros concejales y concejalas la gran labor que han hecho. Han sido cuatro personas que, que realmente, y no porque sean nuestras de nuestra organización, consideramos que han hecho un trabajo titánico que podría, en resultados, parece que han sido eh, el triple de, de personas. ¿no? Han estado durante cuatro años casi gestionando más del 56% del presupuesto y creemos que hemos hecho mucho por, e, por esta ciudad no hemos conseguido grandes mejoras grandes avances recuperamos que era nuestra pretensión eh, políticas abandonadas en los cuatro años del mandato del pp anterior recuperamos espacios de participación recuperamos la participación ciudadana y, y queríamos en, eso en primer lugar agradecerle su, su gran labor también queremos agradecer porque en es más invisibilizado ¿no? el trabajo que han hecho las compañeras y los compañeros de, del Grupo Municipal de Izquierda Unida. ¿no? Es también importante ¿no? reconocer el trabajo porque, bueno, gracias a ellos y a ellas, nuestros compañeros en el Gobierno, pues se les facilita bastante el trabajo, así como a los, nuestros directores, directoras generales, nuestros coordinadores y nuestros gerentes. ¿no? Creemos que el equipo que estos cuatro años hemos estado en el Ayuntamiento, pues ha sido un equipo que que nos hemos entendido bien y que todos y todas hemos aunado esfuerzo y que hemos conseguido pues, los avances que esta ciudad eh, ha tenido en estos cuatro años. ¿no? Como decía, hemos recuperado la participación ciudadana, no solo el área de participación ciudadana o la concejalía de participación ciudadana, no solo el diálogo con los consejos de distrito, el Consejo del Movimiento Ciudadano y los colectivos, sino también otros órganos de, de participación ciudadana sectoriales. ¿no? Eh, los cuatro años del mandato anterior del PP había consejos sectoriales como el de servicios sociales, como el de cooperación y solidaridad internacional que ni se convocaban. ¿no? Yo recuerdo la, las convocatorias que hacíamos los colectivos en la corredera ¿no? de, de cooperación y solidaridad que nos autoconvocábamos nosotras ya que no había una convocatoria por parte de, de la Administración. Eh, nosotras teníamos como cinco ejes. ...o pilares fundamentales, ¿no? Y creemos que hemos respondido con creces a, a, a esos cinco pilares... ...además de las 51 medida de, de, de investidura, ¿no? Eh, nosotros queríamos poner a las personas en el centro... ...y consideramos que lo hemos hecho... ...y no solamente por cantidad de fondos eh, empleados, ¿no? Sino también la calidad que se le ha dado a, a las políticas sociales. Eh, apostábamos por una ciudad sostenible, ¿no? Y creemos que no solo por parar la privatización del alumbrado público, no solamente por haber hecho eficiencia energética, sino que creemos que, bueno, creemos, no estamos convencidas, ¿no?, que esta sostenibilidad la hemos incluido en nuestras políticas de manera transversal. No solo Medio Ambiente ha hecho... ...labores de medio ambiente ¿no?... ...sino que desde la gerencia de urbanismo... ...empezamos parando el pelotazo urbanístico... ...como, como dice Pedro García siempre ¿no?... ...del parque del canal... ...y quitamos cemento para poner... Eh, ...un parque... Eh, ...se ha hecho desde Hacienda ¿no?... ...con bonificaciones... A, ...a las familias ¿no?... ...que incluyen... ...placas solares ¿no?... ...en, en sus viviendas... ...se ha hecho bueno, eh, desde el área de medio ambiente, obviamente, desde el área de infraestructura, Vincorsa también, ¿no?, mejorando la, y adaptando las viviendas, ¿no? Entonces, bueno, con esto también queríamos aprovechar para, para decir que, bueno, que, que el premio que hemos recibido como Izquierda Unida eh, lo consideramos un poco eh, de manera injustificado, ¿no?, porque, como decimos, eh, hemos incluido eh, la sostenibilidad ambiental eh, ...como eje transversal en nuestras políticas... ...y en nuestras delegaciones... Eh, ...también queríamos recuperar la participación ciudadana... ...y creemos que lo, lo hemos hecho... ...y además de, de muy buena manera ¿no? ...queríamos apostar... ...y lo hemos hecho así... ...por las empresas públicas ¿no? ...nosotras cuando llegamos... ...las empresas públicas estaban infinitamente peor... ...que como están ahora ¿no?... ...que se ha recapitalizado el personal... ...se ha destinado muchos fondos... ...a mejorar las infraestructuras ¿no?... Con lo cual creemos que, que eso, que, que, hemos hecho una labor muy buena, eh, titánica y, y no siempre recompensada y además teniendo en cuenta que la correlación de fuerza, y esto no es una justificación, es la realidad, pues no siempre ha estado, no ha estado de nuestro lado, porque éramos menos eh, personas en, en las tareas de gobierno, ¿no? Pero a pesar de todo ello. Creemos que dejamos una buena marca en esta ciudad y lo que sí que queremos es que aquellos logros que hemos conseguido, que son buenos para la ciudadanía, que no es bueno para nosotras como organización únicamente, sino que es para toda la ciudadanía, pues se mantengan.